nuevamente Twitch sorpresa miércoles por la noche, espero que alguien se conecte, no me han fallado en toda la temporada y esta vez no me pueden fallar, no les avisé, pero aquí ando miren, saludando aquí a la banda de YouTube, a la banda de Twitch con mi camisa, camiseta conmemorativa, para dónde me muevo, para acá, ahí está, conmemorativa, ahí está, de los 49ers en México, regalazo Regalazo del buen Germán Robles, presidente de 49ers, de Club 49ers México. La neta es que se mochó, se mochó. Y va a haber regalos. Va a haber regalos a este lunes. Ahí en el Estadio Azteca. También que me dio. Les voy a dar a, a, a los que se junten ahí. Le, los voy a estar citando, ya les dije el jueves. ¿no? Eh, los voy a estar citando él. El, el lunes a, las, a partir de las 2 y media de la tarde. En, en la estructura del Sol Rojo, ahí afuera del Estadio Azteca, y nos vamos a ver, a los primeros que lleguen, eh, pues les daré algunas cosillas, algunos regalitos que traen por ahí, y, y haré algunas dinámicas ahí para regalar otras, otras cosas, otras camisetas como estas, una gorrita por ahí, eh, que, que también se mochó el buen Germán, y pues bueno. Pero bueno, ya con la emoción al tope, con, con toda esta este, adrenalina que ya se siente, para poder ver a los Niners en México ¿no? con, la, con las actividades que va a haber en diferentes eh, lugares y sedes eh, las que organizan los 49ers en la casa de, de, de los 49ers aquí en México eh, ya hubo actividades ahí en la Universidad de Anáhuac, ya hubo uh, actividades en, en Airlines no este, y pues bueno ya lo más esperado el, jue el, el juego el lunes y todas las actividades que se organizarán ahí en la explanada del Estado Esteca ¿no? ya saben que no va a haber estacionamiento entonces Váyanse con tiempo, a ver, cuatro puntos de acceso, ya toda la información será así. Eh, Gerardochi, ¿cómo estás? Espérame, déjame, déjame, pongo a trabajar a la, la secretaria, porque... ¿Qué onda, Gerardochi? Sí, voy a andar en el partido, hermano. Ahí vamos a andar. este, eh, Aquí a los tuicheros les doy la primicia, no nos vamos a ver ahí. Bueno, yo ahí voy a estar en donde está la estructura del Alex, Sol Rojo, capieta, ahí afuera del Estadio Azteca, desde dice, las dos y media de la tarde, y noche, hasta que abran las puertas estimado. para poder ingresar. No alcanzó Casa, casa Plutas, 42-3X, boletos. Y todavía hace rato decían que había ahí en el, en el, en el Estadio Azteca, que digan el Ticketmaster. Ah, no soy en la secretaria, no sé qué pasa. Gerardo. Este, pero dice, bueno, los voy a estar leyendo agaraste. de todas formas. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, es por aquí A ver, déjenme ver Déjenme ver ¿Qué está pasando? A ver Si ¿sí es ahí O es acá No sé, bueno Que es un agarre? Estoy en la 115 dice, Creo Ahí nos veremos. Buenas noches, mi Alex Cap ¿Cómo estás Gerardo? Soy en la 115, creo que por ahí voy a estar Ahí nos vemos, ahí nos vemos hermanos. Va a ser un gustazo saludarlos eh, en persona, la neta. Este, esto también, esto también me emociona bastante, la neta, poder saludar a toda la banda ahí. Este, pues a los twitcheros que es a los que neta, que más, más, más ubico, eh. Los Alex ubico tío, más que a los, a que a los que youtubers luego. Dice. Aquí, como que es sí una banda escucha. más selecta. Ah, sí se escucha vientos, pues yo no los oigo, pero pues qué chido que sí se oiga. Si ustedes escuchan a la secretaria Vientos, yo no, pero ustedes sí. Y eso es lo importante. Este. ¿Qué más? ¿Qué les iba a decir? Pues bueno, vamos a jugar el partido, ¿no? La neta estoy nervioso porque de todos los de la temporada, <risa> este es el que no quiero perder. Ya les presumí mi playera, ya ya se las presumí, la de la conmemorativa que se mochó el buen Germán Robles, de ahí de, de Club 49ers México, y, y, y ese día voy a regalar un, un par de playeras más como estas, una gorrita también que se mochó y hay algunas otras cosillas, así que lleguen temprano, ahí nos vemos y hacemos ahí Templo unos 09, premios, y unas dinámicas. Dice... Dice Mr. Cross09, qué pachuca, qué hongo, ya llegué, vientos Mr. Cross, ¿cómo estás, hermano? Primera intervención, vientos. Pues mira, ya estamos aquí para jugar el partido. Este. Nos abrochamos a los Chargers en la vida real y en la simulación. Así que ahora siguen los. Los Cardenales en el Estadio Azteca. ¡Ah! ¡Qué nervios tengo! Pero va a estar chido. En el Estadio Azteca, señores. Venga. Vamos a jugarlo. Venga, venga, jugar el partido entero, baja, vamos a, vamos a, vamos a rifarnos contra estos señores de los Cardinals, ¿Qué universo va a sacar San Francisco? No sé si va a sacar el Gold Rush, todo blanco, ¿alguien sabe? Díganme antes de, de, de, de, de entrar para ver si puedo este, ah no, pero aquí no puedo modificar, ah sí puedo modificar uniformes, ¿Alguien sabe qué uniforme va a ser? Si el, si el blanco con dorado o todo blanco, 209, dice, ese es el que vamos, ojalá sí, que que esta ese es con temporada el que vamos a ver. Bueno. Pues dejamos ese para que la sea todo bien real. Nos barrieron hasta con el suplente Venga, con... ah, dice, ojalá que esta temporada sí ganemos chido contra los cardenales. Ni lo voy a leer porque ustedes sí escuchan. Um, sí, sí, sí. Y es que los cardenales son de esos equipos que se nos complican. Ya llegó el floki ven. Ven aquí a saludar a la banda, ven. Ven, chapu, ven, ven aquí. Ven, ven, ven súbete. Bien, ¿Sí? <risa> Ya llegó el floqui, miren, aquí anda Aquí anda mi chavo ¿Cómo estás? A esta hora se le prende la pila y empieza a dar mucha lata Pero bueno, ahí anda el Floqui. Este <coughs> Vamos a jugar Prime Time, ahí está En el Estadio Azteca <risa> Y entonces, el Aya Ay, No tengo a Christian es que McCaffrey, eso que me da mucho coraje. Y este Nomás no le entendía al buen Leo de Murillo de Este 9. Vamos a hacerle sí. primera vez de Mr. Cross aquí en es Twitch Vientos, bienvenido hermano Mira que ha pasado mucha banda por aquí El año pasado había mucha banda Ya tiene mucho que no, veo a Gatfani A quien más, caballero de repente Dark Suga también ya no Pero mira, llega nuevos Mr. Cross, bienvenido aquí Gracias Gerardo Chi Si, sí, está bien chido el Floki es, es, es un pitbull bien bonito Nada más que sí luego es medio agresivo ¿no? <risa> Pero pues, Con la banda que conoce no se pone loco Dice, um, uh, venga, venga Mr. Cross. En México, miren, en México, el México game. Vamos a rifarnos. Sí, señor. Estoy emocionado, no puedo perder. Y cuando me pongo así de nervioso hago muchas burradas, así que voy a jugar con el librito. Miren cómo está la, la, la, la según el Play of Picture, más o menos parecido a cómo estamos en la vida real, ¿no? Si ganamos este lunes... Nos vamos a primer lugar de la división otra vez porque se han descansa y los empataríamos en récord. Y al empatarlos en récord, estamos arriba de ellos porque les ganamos el juego. Así que, venga, señores, a rifarnos. Vamos a recibir. A, ah, no, a patear viento, pues, sí. Me gusta patear. En el estadio Azteca. Ahí el reporte dice que Green Bay le ganó a los titanes. Órale. Y. Encoja, le dio frío. Vamos a hacer los cambios pertinentes ahorita. Que ya nos toque Monday Night. Kyler Murray que todavía no se sabe si va a jugar o no. ¿No todavía sigue ahí resentido? No sé de qué es. Creo que es la pierna, la ingle, algo así. Este, a ver, vamos a hacer los cambios pertinentes. De entrada, pues ya saben que hay que meter a al señor Garoppolo, porque el, nuestro Trey Lance se nos lastimó. A ver, corredores, pues sí, el Aya Mitchell que ya regresó, vientos. Jeff Wilson ya ni está. Ya todo lo demás normal, me parece. Va, nada más ese era el cambio que teníamos que hacer. <coughs> ¡Venga! No diecinueve bajo de dice vamos a ver qué nos manda eh, el señor ryan buenas tardes Eso. y buenos días mi amigo aquí desvelando cómo estás saludos banda saludos hermano First dice saludos banda oh. o luego mata con los deslances Ahí no están at atacando mucho ¿Dónde, papá? ¿Dónde viene? Dos yarditas, uno o dos yarditas. Están los lastimados. Jason Berrett, qué lástima lo de Jason Berrett. Vamos a ponérsela más complicada ya dice tenemos que ganar contundente que se nos olvide cuando perdimos la temporada pasada con todos sus suplentes está ahí papá bien. Zach Harris que también se lastimó quién sabe si pueda jugar dice, tenemos que ganar contundente que se nos la temporada pasada sí sí tenemos que ganar así es están poniendo a los Niners como último sembrado esperamos que no mi querido tipo No me bloquearon. Mami, ya casi lo tenía. Max todavía no, está él, no, aquí en el, en, el, en el Madden sí está Mr. Cross. Pero en el franchise no, tengo que hacer ahí unos movimientos de. De no sé qué cosas. Me dijeron unos trades y no sé qué. Pero la neta ni he sabido cómo. Ay, ya lo tenía. Atrás. Ah, creo que ahí ya oigo. Creo que ya oigo ahí. Charles, talk about a in play and Bien, bien, bien. <tose> <tose> well. 19-bajo de problemas. <tose> Dice, 3 tenga contrato con los Niners oh, will... Hay muchos rumores. Pues no lo sé, hermano. O sea, dijeron que pues no descartaban nada, ¿verdad? Los los Niners los dijeron que no descartaban nada, pero. Otra vez. Pero yo no lo veo necesario. Yo creo que ya con las armas que tenemos. Es más que suficiente, hermanos. Y de por sí así. O sea, por eso no se vieron los números inflados la vez pasada. Este. de ningún jugador, o sea, ningún jugador realmente tuvo números muy cañones pero porque se distribuyó muy bien el, el, el juego, entonces yo creo que ya no es tan necesario traer un jugador como OBJ, sobre todo por la lana yo creo que hay que guardar porque vienen contratos falta el de Bosa, faltan varios por ahí y no es que no me gustara pues OBJ es buen receptor, aunque tiene ahí sus detalles ya me pegas los cardenales Dice Siento que Shanehan no quiere sacar todo el clavo Lo está reservando para los partidos importantes Puede ser, aunque yo sabes que siento que está todavía como que muy, muy eh, O sea, no sabe qué hacer con tanta cosa No, o sea, es como Yo así lo siento, como que ahora No sabe realmente qué hacer con tantas armas Dice, que tiene Dice ¿Qué te parece cómo ha subido de juego Hawan? Ah, Joan Jennings, sí, eh, la neta, mis respetos al Joan, está jugando espectacular. Y es que tiene esa fuerza de que no se deja taclear tan rápido. Y a mí ese tipo de corredores, la neta, sí me laten un montón. de Ese tipo de receptores, pues. Uy... Bien, con Y a Juan Joan Jennings me está llenando mucho el ojo. No es tan rápido, pero es muy fuerte, tiene buenas manos, corre buenas rutas. Y estaba leyendo estadística de Joan Jennings que creo que de 23 veces que lo han buscado en terceras ha completado 20 pases. O sea, nos ha dado 20 primeros y dieces en tercera oportunidad, lo cual es un dato eh, a destacar, eh, la neta. 1 oh. 9 no ya. Disa. me gusta mucho Juan Jennings muchos se olvidan de marcarlo con tantas armas sí. 19 es, guión bajo de problemas es buen, es buen punto ese se sabe algo más para el medio tiempo de la seca <risa> pues mira primero lo de Juan Jennings sí. se ha vuelto nuestra arma secreta en terceras oportunidades y es uno de los que más beneficiados van a salir con, con tanto talento al estar cubriendo a los otros él queda solo De lo del medio tiempo de la Azteca, pues... Yo, la neta, mejor no voy a decir nada porque... A mí no me gustó el artista, pero entiendo que... En gusto se rompe en géneros, ¿no? Entonces... ¡Ah! Castigo, ¿ahora qué? Y aparte un holding... Mitchell se vio muy bien en su regreso Giles Dice De OBJ no nos caería mejor un liniero ofensivo O un defensivo con tanto lesionado Podría ser Un esquinero Yo buscaría un esquinero la neta Hasta Me la jugué y me salió bien <coughs> Mitchell muy bien tuvieron mucho tiempo descansando a, el, a, a Christian McCaffrey, lo cual creo que a mucha gente sacó de onda, pero está bien porque McCaffrey, recordemos que Texas, de luego si sí es de cristalito y mejor así darle descanso, darle descanso. Se acabó el primer cuarto. Creo que así evitamos lesiones al estar rotando a la gente, al estarle dando slaps a uno, snaps a otro. Creo que por ahí va la onda. Ya regularmente los árbitros Estén cargados en contra de los Niners En muchos juegos Yo no diría que te embalmejas Amigo, yo sí veo Tosquitel eso Rosquite le ha hecho mucho trabajo de bloqueo Por eso no se ha visto tanto recibiendo el balón oh, Uy, casi Juega, juega Los agarré mal parados Ya los agarré mal parados Ahí está Bien, primer 10 Y sí, es que le está ayudando mucho a. Le está ayudando mucho a, a este. A Guy la neta es que sí. Tres yarditas. Tres yarditas a La mera hora la ajustaron. ¿Pueden creer eso? 0-9 <coughs> ¿Saben cuándo llegan a la CDMX para ir a recibirlos? Pues según llegan el domingo, amigo, pero no sé bien ¡Bien! Yeah, yeah, ¡Ese pase es imparable para sus cochinadas que me están haciendo! El domingo en la madrugada al parecer pero dicen que van a llegar al, al aeropuerto de Toluca que porque no quieren que nadie los moleste, que no van a decir ni dónde están hospedados porque quieren descansar. De Dice, ¿qué ahí crees está. Tú es más importante? Una línea no ofensiva. En la bien cubierto traer un de Yo creo que una línea ofensiva, hermano. Una línea ofensiva la neta. Los esquineros, mira, de Modro Elenoir pues no es estelar, pero ahí la lleva. Y empatamos, ya empatamos, me costó jugármela en cuarta dos veces. Bueno, pero ahí estamos, ahí vamos. Sí, sí. Me encantó el pase de Jimmy a Ray Rai cuando estaba corriendo hacia la banda. Sí, fue un gran pase, fue un pasezazo así de esos que. que muy pocos corebacks pueden aventarse. ¡Qué huele tú! llegó el Floki, Otra vez. No me vayas a hacer desconcentrar tú, espérate, date quieto. Charles, <risa> touchdowns The truth. If you, up, so you to that they just had their touchdown answered by a drive with double. To the -the to do Looking to throw again on second down. Murray. Football, so football! So I got ¡No! ¿Qué opinión tienes de nuestros equipos especiales? Chicos, había provocado el fumble. Muy bien, los equipos especiales, Robbie Gold. Bien, me, me, me, no me gustó que falló un punto extra. <coughs> que nos puso en aprietos, pero bueno, ya luego metió el gol de campo. Y pues bueno, nos sacamos la, la espina, ¿no? Pero eso sí no me gustó. Ray Ray McLeod está haciendo unos regresos que hay desencargo, encargo, eh. God, it's tiempo, tiempo. Bien, pare. He put it three times in the loss last week as he sends this one away. <laughs> Good coverage there holds him to just a two yard return following a punt of 44. And the Niners will go on offense first and 10. You dice. Jimmy Garopolo saldrá en el Azteca en modo guapo va a tener todo un club de fans ahí vas a ver 44 ¡Ay, ah, la tenía y la tenía! La tiró. Más expectativas, una sonrisa de Jimmy o un abrazo de Bosa. Ay, no lo sé, amigo. <coughs> yo creo que, je, yo creo que. La sonrisa de Jimmy G vuelve locas a todas las féminas. Lo he notado hasta en mi mujer. Así que este. <risa> duele, duele reconocerlo, pero pues sí. El señor es bello. Y pues ni modo, ¿no? ¿Qué le hacemos? So Y bien, ya estamos en distancia, ya estamos en distancia. 19 guión bajo de Problems dice. Y me dije siendo todo un picarón el día del partido en los descartos. ¡Touchdown! ¡Ja, ja! ¡Sí! Sí, va a estar. Lo van a estar enfocando. También ojo con, con Alfredo Gutiérrez, ¿eh? que yo creo que ahí va a estar. Este va a robar mucho, mucho foco. Espero yo que ganemos holgadón. Ojalá lo equipen los Niners. Y si ganamos holgadón, que lo metan aunque sea un snap, ¿no? Algo así. ¡Bien! Sí señor. So that Abuela, la abuela, la abuela. y recibimos. Bien, ahí va, bye, ahí va, ahí va. Ya nomás se va a hincar creo Al medio tiempo ganando señores Vamos ganando Uf. Y bueno eh, equipos especiales, decían así: ah, eso, y es Porque no, o sea, que no me gusta de ser equipo de, de, de, de kickoff, de despeje. Nuestro calendario se está poniendo bravo a aprovechar estos juegos para acumular victorias. Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que este juego, este juego de, de lunes por la noche, tiene que ser ganable. Tenemos todo a nuestro favor, ¿no? Va a haber toda la afición Niner. Vienen en carrera, los cardenales no están en su mejor momento. Kyler Murray, no sabemos si juega y si juega. Tampoco creo que corra tanto como en otros partidos y eso nos ayuda. Este... Cardenales no son buenos contra la corrida, no son tan buenos. Ese es otro punto a favor. Eh, luego de ahí siguen los Santos, que los Santos la neta están mal. La neta, los Santos no, tienen, no tendrían por qué ganarnos, pero bueno. Pero atlanta ¿no? Este... Luego viene Tampa, que creo que es complicado, aunque creo que también se les puede ganar. Y Miami ese es, Miami sí me da, no sé qué, porque tienen la fórmula para despedorrarnos, que es un ataque aéreo monstruoso. Y ahí está la bronca. Sí, sí juega también no nos podemos confiar, eh, pero viene la revancha. El martes vamos a amanecer como líderes de la división. Ya ahí está. Ya lo dijo Hills. Ahí, ahí nos vamos a ver señores en, en, en, en el liderato de la división Y de ahí nos tenemos que ya encarrilar A, a pelear la conferencia Empezar a pensar en la conferencia Ya no, en, ya no en, en, en, en la división ¿no? Que Minnesota pues aguas Yo la neta los únicos a los que se las compro Es a Minnesota Ya se los había dicho Creo que, creo que Filadelfia iba a caer En cualquier momento A mí yo no les compraba Su, su este yo no les estaba comprando a Filadelfia su uh, su ofensiva pues vámonos ¡Oh, hoy! ¡Oh, primero y diez! ¡Qué jugadón! La leí perfecta, la defensa estaba mal parada. ¡Sí, señor! 19 guión bajo de problemas. Dice Minnesota ganó a puro equipo patata, excepto Búfalo, que es así se la admito. Por esa se la, Por eso se las compro a los vikingos. Dice, ¡Qué buena jugada! <coughs> sí, fue un jugadón, mi hermano. La presentí y sentía que por ahí era y mira, sí me salió. de problemas dice. y creo que perdió contra Búfalo, no creo que Minnesota juegue tan bien contra unos KCOSF o Miami si sí, no dice, ¿crees que a Eagles le pase lo mismo que a Pittsburgh que se desplomó después del 8-0? pues es que puede pasar ya les hablaba yo de una hecatombie esas hecatombies luego suelen suceder así, de repente ¡ah! Está need of a conversion on third down. a Le pasó a Arizona el año pasado o el antepasado también. Iban muy chidos y de repente se desplomaron y adiós. 09. Dice. La NFL no es de cómo empieces, sino cómo terminas la temporada. Sí, la mayoría de los equipos que se encargan en la segunda parte son los que la arman chido. Aguas con Y por ejemplo. ¡Ahí está! touchdown! Dice. También sorprende las victorias de Seattle Searo no está tan mal como todos pensábamos yo, a Searo lo veía así, sotanero en este momento de la temporada y están saliendo mejor que los Rams y que los Cardenales, eso sí es de, de, de reconocerle a Carol y a compañía porque la neta, así que ustedes digan, un equipazo no tienen y se las están ingeniando. 21-7 señores, ahí vamos por ahí se oye un ruido pero es que es el Flocky mordiendo ahí un, un juguete 19 bajo de problems dice. Los Rams han sido un equipo de excepción. Parece que no defendió muy bien su título. 09 dice. Los Rams ya quedaron eliminados. Cooper Cup está lesionado por cuatro semanas y fuera de eso no tienen más variantes. Los Rams sin Copper Cup no tienen ofensiva y luego Matthew Stafford que también ha estado enfermón, Malón que diga? pues No, no veo cómo. 33 following a good pickup of eight. Here's a second and two now from the 3. Murray got a throw. This one fought by Isabella. And he slips up past the 45 before being tackled. 15 yards that time and the cargoes move the <tose> chains. Aparte, Copper Cup pique solamente. Le lanzaron 5 pases, 3 completos para menos una yarda. O sea, lo anularon los, los, los, los carneros. ¿eh? Bajo con eso. 19-Bajo de Brooklyn. Dice. Ni mi abuelita Santa ve a los Rams en play. <risa> no, ya se están quedando muy rezagados. Sin Copper Cup no tienen ofensiva. Y si Stafford va a estar ya con problemas de lesiones. Pero era el precio que iban a pagar los Rams. Ellos sabían. Ellos le apostaron todo eh, la temporada pasada a, a ser campeones. ¿no? Y sabían que ese era el precio que iban a pagar. Se les vienen años muy complicados a los. ¡Ah! No le llega a nadie. En tiempo, dice Wilson JR en San Francisco, logró algún juego con más de 100 yardas, como en Miami. Si sí, en, en el año de la pandemia contra los Patriotas se aventó un juegazo que se lastimó el tobillo, pero tuvo un juegazo el señor este, el señor eh, Jeff Wilson. A mí me gustaba Jeff Wilson, pero pues bueno, prefiero a Christian McCaffrey, la neta. Ahí sí, para que vean. Metro 09 Dice Cuando va a jugar Frank Gore con los 49S No, no va a jugar hermano Recuerda, el que el contrato puedes. que hizo fue por un sí. día nada más Pero fue simbólico El juego terrestre de Miami <tose> ha mejorado porque nos quitan a nuestros RB son los Delfines de San Francisco y son o los, o los 49 de Miami. Está ahí, papá! ¡Bien! towards the sideline, really good fundamentals by that defense. He was trying to put his foot in the ground and turn upfield. He just couldn't. No, they really had to pick <laughs> in front of it. No room to find to get upfield. One core remains here as we wrap up the week on a Monday night. We'll return with more after this break. You're watching the NFL on EA Sports. The third down now. Those last two plays indicative of how things have gone for them. Just nowhere to go. Bien. Bien. Sí. Dice. ¿Hasta qué jornada se puede contratar un agente libre? Si esa no gente no es agente libre... 28, dice. ¿Cómo vamos, mi padre? Vamos ganando, mi que Si es agente libre, sí se puede contratar todo el tiempo. Solamente intercambios ya se acabaron. Ah, todo por estar leyéndolos Se me fue, pensé que iban a ir por el gol de campo Y me agarraron mal parados Chico. Carajo Íbamos bien a Dogues 9 Dice, Nada me haría más feliz que ganarle a Arizona y a Seattle, sobre todo porque me cae mal Pete Carroll. Es un jublón de primera. Ya le ganamos a Seattle. Falta ganarle a Arizona y hay que ganarle los dos a los dos. The had to get back into the game now they have the lead do you stay on the attack or do you dial it back a little bit and try to protect this person my cop-out answer would be somewhere in the middle i think it's going to be fine line isn't it not? i think you're exactly right but i do think if they can stay aggressive and keep them on their heels then it <coughs> that way. the last run got three now here's second and seven mm -hmm. ¡No! <risa> ¡No! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tiene ese pase Floki? ¿Por qué hice eso? Dice ¿A <risa> qué crees que se deba nuestra falta de contundencia en zona roja esta temporada? No sé, creo que... Falta de, de, de idea de cómo utilizar las armas ahí, hermano. Yo siento que es por ahí la onda. ¿Pueden creer cómo se me complicó el juego? 09 Dice. Mejor tú tienes de coordinador ofensivo a Fluffy que es Shanehan que no tiene ningún apoyo. <risa> Eso sí. 19-bajo de problemas Dice Mándalos a patear Pero se la van a jugar ahorita hermano Porque es cuarta y siete Como hace ratito Así lo van a intentar Su chavito Ya se apretó un juego que no tenía por qué haberse apretado La estoy shanajaneando Horrible Y me aventé un garapolazo Dice Para ti era infracción el balón suelto de aire. A mi parecer le pegaron con el casco, ¿no? Sí, porque estaba en la, en la condición de, de, de re, re, ¿cómo le llaman? Receiverless. No estaba como en un punto en el que él pudiera eh, proteger el centro, todavía no tenía bien el control del balón. Y me parece que se equivocan ahí los árbitros, Alex. Al mandar eso, al no Vamos marcarlo. Eh, sí, ya ni me digas, hermano Chales Uy, es que mi línea no lo ¡Sí, señor! so cardenales pausa de los dos minutos Alex-CAP7 Dice: Ahora solo no les dejes tiempo eso, eso es lo que voy a intentar amigo Te lo prometo ¡Sí! Puros riñones. Ya casi los tenemos, ya casi estamos a un primero y diez señores. Bien, bien, bien. <risa> Casi ya casi un primero y diez más <risa> Metro 09 Dice De Evo Samuel era nuestra navaja suiza la temporada pasada Y en esta con tantas armas no luce tanto solo como puro receptor y está chido porque no podíamos sí. depender tanto de un solo hombre. Imparable. Ya le creo a Shane Han que decía que desde la temporada pasada estaba listo para jugar. Primero y diez, primero y diez, primero y diez hablando de Divo. Ya lo tenemos, señores, sí, señor. También Banks está imparable. Yo le creo a Shane Han que decía que desde la temporada pasada estaba listo. Sí, pues Aaron Banks parecía que iba a ser un boss y no. Resulta que el señor Aaron Banks es un jugadorazo, no ha permitido una sola captura, ni, una sol gol ni un solo golpe al coreback esta temporada. Eso es realmente de destacar. Si <risa> sí, no, ya no nos vamos a arriesgar tan de acuerdo. <risa> dice pablito en tus juegos de manden hay alguno que haya cerrado como premonición ninguno hermano a ninguno le he pegado así exactamente no pero ganamos 24 17 todavía les metí tres para que quede más holgado el marcador Ahí está Señores lo vieron en canal 49 <risas> ¡Ganamos! Vamos a ganar en el Azteca este lunes por la noche Contra los cardenales de Arizona Y nos ponemos con récord ganador Aquí en canal 49 Y en la vida real vamos con récord ganador Y podemos estar en primer lugar de la edición Ahí está 207 por aire, 82 por tierra Casi 8 yardas por... Y un, bal a un balón que me robaron Bueno que yo lo perdí Señores de verdad es un gustazo estar aquí Qué chido que sí se conectaron pues Ya saben que pueden ver la repetición en, en, en, en YouTube el sábado ¿no? Ahí Para que se vea toda esta charla Y que ahí anduvieron Gracias Gil Martínez, Mr. Cross, Alex Cap. ¿Quién más anduvo por ahí? El Divo, ¿no? 19 The Problems ¿Quién más? ¿Quién más anduvo por ahí? 9 eh, Dice ah, ah, ah, ah, ah. ¿Dónde nos vamos a ver? Casa, el casa hmm, Geraldoche A Nos vamos a ver, de una vez les aviso Antes de cortar la transmisión y despedir Nos vamos a ver ahí afuera en la estructura Del Sol Rojo, en el Estadio Azteca Dos y media de la tarde, voy a estar ahí el que, La que está afuera, no adentro del estadio La que está afuera, ahí nos vamos a ver Supongo que ahí se van a juntar un montón de Niners Ahí voy a andar yo también Ahí nos vemos dos y media de la tarde Y hasta que se abran las puertas para poder entrar a todas las actividades Que va a ser tres y media Ahí nos vemos, ahí nos saludamos, ahí armamos el Megagoniners y voy a llevar algunos regalitos para todos ustedes. Así que ahí los veo carnalitos, un abrazote, despido YouTube, despido Twitch, cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ano, Dice.